tenemos no sé yo creo que unos 15 minutos subiendo la montaña y Hayato ya se quiere dormir tengo sueño Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy vamos camino a Chipinque Vamos a ir a hacer hiking aquí en Monterrey La verdad es que es la primera vez que vamos Muchos de ustedes nos estuvieron diciendo que vayamos a hacer hiking La verdad es que Hayato y yo no somos muy deportistas No sé si nos va a ir bien o no Esperemos que sí, pero estamos emocionados Hoy el clima está muy rico, no hace calor ni frío, está perfecto Para ir a hacer hiking a la montaña Ya estamos cerca, ahí dice Chipinque yeah. ¿Estás emocionado por ir a hacer hiking? Sí, por primera vez ¿Crees que vamos a poder hacer hiking? ¿Sí? ¿Crees que yo voy a poder? No <risa> Una historia chistosa es que a mí siempre me duelen mucho mis chamorritos O sea, mis piernitas, me duelen demasiado Soy muy mal haciendo hiking Tania tiene trauma no en es, Corea. No es trauma, sí, sí. Es que la primera vez que fuimos a la isla yo fuimos a una montaña que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy alta y Hayato quería que llegáramos hasta la cima porque se veía una vista muy bonita del mar. Entonces lo hicimos, pero al día siguiente yo no podía con el dolor de piernas. Me dolían demasiado y no podía caminar, ¿te acuerdas que no podía caminar? Sí. sí. Y fue nuestro primer viaje. Ah, sí, fue nuestro primer viaje juntos. Buenos recuerdos. ¿Y pogo. el bon mani senga o nada? Ah, el bon ku road trip mani senga o nada. Nee. Uri, jambon, Kyoto eso Ah, y eso solté ir a. sí, sí, sí. Mountain, sí, Sí, sí, sí. Ya llegamos, chicos, y tenemos que escanear nuestro código QR para que nos dejen pasar. Estamos aquí esperando en la caseta. Funciona. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí es para entrar a Chipinque? No, aquí es una privada, chicas. Ustedes ah, van a Chipinque. Vamos a regresar nuevamente hasta ahorita el Hill. Amigos, sabe? nos equivocamos. <ríe> Llegamos oh, a una chis... colonia privada. <ríe> es que es la primera vez que vamos. Google Maps nos, nos mandó para acá. Pues ni modo, vamos a regresar. El que persevera alcanza. Llegamos. Okay. Llegamos, buen trabajo. Ay. Gracias, Google Maps. Muchas gracias. <ríe> Estamos buscando más estacionamientos arriba como la verdad nosotros no somos muy deportistas mi hermano me dio de consejo que subiéramos en coche hasta que llegáramos hasta el tope donde ya no se puede ir en coche y que ya de ahí nos fuéramos ya sea por las escaleras o por el lado del sendero para que no moramos en el intento ¿ustedes creen que vamos a poder hacer esto? ¿creen que yo voy a sobrevivir a Chipinque? espero que sí la verdad, me dijeron que es como de las montañitas más leves que hay aquí en Monterrey para hacer hiking. Así que, changuitos, porque si pueda y nos divertamos mucho. Chicos, por fin nos estacionamos y ahora vamos a hacer hiking. ¿Listo, Hayato? Sí, listo. Emoción máxima. Presco. Espero no morir en el intento. Pero <risa> uh, estoy muy nervioso. ¿Por qué? Porque hay oso. No, pero ahorita no van a salir Tengo frío Yo también tengo frío, dejamos las chamarras en el coche sí. Pero vean qué bonito, sí. la naturaleza Oigan, yo me puse una camiseta de Sailor Moon ah. <risa> ya, ya me dio vergüenza <risa> Porque la gente viene muy fashion a hacer hiking, ¿qué pasó? <risa> Tenemos, no sé, yo creo que unos 15 minutos subiendo la montaña Hija ya todavía se quiere dormir. Tengo sueño. Quiere una cama. Sí. <laughs> no aguanta oh. nada, no aguanta nada. Sí, cama chuseo. This is my city. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 Amado, chisme se Ah, Ah, ¿y picnic? Ah, gracias. Buena idea. Sí, Creo que que quemar ese sándwich Calori pi ¿Qué? ¿Cómo? Amigos, cuando empezamos esto yo estaba preocupada por mí, dije no sé si la voy a librar porque me voy a cansar yo creo que ya estamos a más de la mitad del camino y yo no estoy nada cansada pero el hayatito ¿Estás muy cansado? Sí. Sí. Necesito la cama. Ay, no, no. Fighting, Hayato, fighting. Fighting. Fighting. <tú> wow, vean, ya estamos cerca de la cima. Qué bonito se ve Monterrey. Qué hermoso. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo Sí. es ¿Aña? qué chana, dónde has ido, ¿no? Qué chana, igual aventur, allá todo No, no hay ninguna araña, no hay ninguna araña, it's okay, it's okay. Ding ding. Uy, son chapo me andar cortarte, <tose> taro <tose> taro <tose> cacho. Hayato le dan miedo a las mariposas, <tose> y hay por todas partes todo lo que sean insectos. Es el punto débil de Hayato. Y los pájaros. Le dan miedo a los pájaros. Hayato, na su chirso lo el flechuquio. No panzará. No panzará. No panzará. No panzará. No panzará. No panzará. No panzará. No 으아, 으아, 으아, 으아. Hiking heart? Sí. 이 목술의 세계는 Spain. Mapache. Electrodoméstico. Oso. Ornitorrinco. No, hijo, japonés Yo, yogurt, Ok, yo yogur vean cuántas mariposas. ¿qué es? ta es? es? mariposas. ¿Qué es? ¿Qué y llegamos. Yeah. Yeah. Ya llegamos al letrero de Chipinque. Yeah. Ahorita nos tomamos la foto y vamos a descansar un poco, a tomar agua. Nada mucho, Seo. De verdad las mariposas aquí están muy impresionantes. Yo no sabía, pero no, en esta época del año, Estas no, mariposas no. vienen desde Canadá y me parece que van hasta Campeche. Me dijeron que van al sur. Sí. Y la verdad es que están súper bonitas. Y el paisaje con las mariposas. Wow, nos está celebrando mm. porque estamos llegando, porque llegamos a la meta, llegamos, <risa> llegamos, que estamos llevando, la hora llevando? de los snacks, oh. te traje Nato, en caso ah. de que quieras, sí, Traje almendras, okay. más almendras uh -huh. y este dulce que sé que te gusta. Ah, maipo ¿quieres ah, gracias. este? Sí. <risa> gracias, sí. Gracias. Yo, la verdad, solo agua. Agua, ok. Sí, Ah, ok. Encontramos un letrerito donde dice las mariposas que hay en Chipinque. Ahorita está la amarilla, eso la estoy viendo ahorita. Ah, eso también la vi. Eso también. Eso también. Esta, eso también. Eso también. Sí. Muchas. Sí. muy hermosas estamos en la boda en nuestra boda sí. nuestra tercera boda y a ah, Ya a hacer el rodeo quería llegar hasta arriba pero las escaleras no son lo mío las escaleras es lo que siempre me lastima la vez pasada me lastimé mis chamorritos. y no quiero me da miedo supongo que llegamos hasta <sighs> to a little <sighs> I agree with you. Let's go to Chemiso, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sí, sí. <laughs> Vamos de regreso fue un éxito si sí la libramos estuvo eh, bien divertido nos gustó mucho estamos bien cansados bien cansados la verdad sí, bien cansados pero nos divertimos mucho Así que gracias por recomendarnos Chipinque Y si tienen alguna otra recomendación de actividades que podamos hacer aquí en Monterrey Por favor, coméntenos aquí abajito Esperemos que les haya gustado el video del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse Y nos vemos muy pronto en un nuevo video Adiós Ya llegamos a la casa y Hayato está destruido No, no foto. Destruido voto. No foto. Desmayado, ya para dormir. Voy a subir. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. <ríe> que descanses. Gracias.